GoPro, stop recording. Eh, ¿Qué onda bandita? Ya vamos aquí otra vez con un video, ya se la saben. Y pues en esta ocasión quiero hacer un unboxing de algo que ya tenía un buen de rato queriendo comprar. Y pues ahí le anduve dando vueltas y vueltas al asunto hasta que por fin caí en las garras del maldito consumismo. Pero pues no hay pedo, así es este rollo. Y pues nada, vamos a darle. Queremos abrir esta madre. Es un buen que quería agarrar una cámara nueva. No es que no esté a gusto con la que tengo ahorita ni nada, que es con la que estoy grabando. Pero pues la verdad es que sí, era bastante tentador que esta pues se supone que graba en 4K y tiene estabilización de imagen y pues otras madres ahí, ¿no? de hecho iba a apañar la, la normal, la Session que es como el modelo anterior pero pues ya saben, ¿no? y la calentura y pues estaba a un clic de agarrar pues lo más nuevo o el modelo anterior no está mal pero pues la neta es que pues siempre está más chido tener lo nuevo, ¿no? entonces pues nada aquí está esta madre pues vamos a ver qué trae adentro Y pues vamos a abrir este cotorreo, nos vamos a ayudar de la llave cholín, siempre fiel creo que no fue buena idea, mejor, mejor vamos a usar una navaja corto así es como viene aquí montada calcas lo normal y pues acá solamente vienen una montura curva una montura plana y el cable para cargarla y pues aquí ya no trae nada más Algo que noto de primera instancia que me gustó bastante es la, el clip este donde entra el tornillo y la GoPro. Es esta gomita que viene aquí como para evitar las vibraciones. En el modelo anterior que yo tengo, en la, en la normal, en la giro es una gomita un poco distinta. Creo que aquí tengo una. Es algo así si se nota la diferencia. Esta pieza entra en la montura anterior que es como algo así. Entonces se pone aquí. Y de esta manera se evitan las vibraciones cuando la traes por ejemplo en un casco, una moto, una bici o lo que sea, eh, pero ahora es como solo esta parte, entonces está chido porque lo levantas, montas y la pones y ya evita las vibraciones y algo que noto luego luego es que esta parte es como es más flexible que antes y es como más fácil de retirar del, del soporte, antes era como un poquito complicado ahora si, si pueden ver es como que entra como muy fácil, lo pones y cuando la quieres retirar solo levantas esta pieza y sale y es como que es más suave eso, eso está chido porque antes la neta, de hecho yo rompí un soporte de estos la de los primeros que tuve, porque era como que tenías que hacer mucha presión y como que no calculabas bien y de repente se rompían las patitas de, del soporte pero así la neta es que está, está más chido El tornillo pues es un poquito distinto a los otros porque este es más corto los de la otra GoPro es, son, son más largos son algo como este, si se nota la, la diferencia es un poco más más largo el anterior que este que este nuevo, igual no sé si se deba a que es el, es el tornillo del, de la montura para la cámara que también es un poco más pequeña y por eso sea así, pero igual está como más chido. Otra cosa que luego luego se nota que es distinto pues es como el, el, el case o la madre esta que sostiene a la cámara como para montarla en los cascos o en las bicicletas o no sé igual está chido porque es como muy fácil como sacarla o sea simplemente así se asegura y este nada más lo abres y como que abre poquito y ya sacas la cámara pero ya está chido aquí y pues nada esta es la cámara es, es bastante sencilla bastante pequeña es la GoPro 5 Session el botón para encendido y apagado bueno como el único botón con el que puedes como accesar rápido lo presionas y empieza a grabar, lo presionas y deja de grabar, está está chido la verdad, está que bastante fácil. Aquí es donde pones la, la tarjeta micro SD y el puerto para cargar la, la cámara. El logo de la marca, la verdad es que se, se ve bastante chida y hasta como que llama la atención que en un espacio tan pequeño eh, que para una cámara que tiene la capacidad de grabar en 4K, y también tenga como un estabilizador de imagen y al mismo tiempo o sea pueda ser activada eh, por comandos de voz. La neta creo que es como una característica que no creo usar mucho, pero pues igual está chido como calarlo a ver si es cierto que funciona o a ver qué pedo. Vamos a ver si tiene carga. que al parecer no viene cargada entonces no sé si se deba a que no tiene memoria SD o a que venga totalmente descargada pero no, no enciende entonces voy a tener que ponerla a cargar y después de eso pues ya como empezar a hacer como algunas pruebas y empezar a usarla y a ver qué, a ver qué pedo si sí, venía completamente descargada la cámara y pues la tuve que poner a cargar, ni pedo. Así que pues va a tocar esperar un rato a ver si... A ver si no tarda mucho en cargar como para hacer, poder hacer como una comparativa de... Si realmente mejora la imagen, que yo espero que sí, porque pues esta es como si graba en HD y todo, creo. Pero la otra graba en 4K, entonces sí espero que haya una mejora pues bastante bastante notoria ¿Qué onda bandita? pues aquí calando la cámara primeras impresiones ayer ya no pude porque pues venía completamente descargada y la tuve que poner a, pues, a cargar y pues todo ese pedo entonces sí tardó un buen rato pero pues aquí el, el primer video que van a ver es como a 1080 que es como la misma calidad de la primera gopro que con la que siempre había grabado Después, es este video está en 2.7K, que pues ya es como el doble, un poquito más. No sé si se alcanza a notar como la diferencia en el video, eh, la estabilización de imagen, ese pedo. Y este último pues ya es como en 4K, que se supone que es la mayor calidad que puede grabar la cámara. No sé si se note como una diferencia pues grande en cuanto a la imagen inclusive ahorita que estoy hablando no sé si, si se note una diferencia en el sonido y espero que sí, que se escuche mejor, más claro porque era un problema que tenía a veces con la otra y otra cosa que no había comentado pero que también se me hace chida es que el cable de esta cámara, el nuevo, es tipo como el lightning de, del iPhone porque puedes ponerlo de cualquier lado en la cámara como en el otro que era un micro USB que tienes que ponerlo del lado que es este no, no importa entonces es como más fácil de que no tienes que estar viendo a ver cuál es el lado del cable, nada más llegas y lo conectas, eso está chido y por ahí estuve calando también el, el control por voz, los comandos de voz y sí, sí está chido la neta aunque no creo que lo use porque creo que todavía no estamos como preparados incluso Siri creo que poca gente lo usa realmente entonces pues no creo que lo vaya a usar mucho pero pues igual está chido tenerlo y otra cosa que me he dado cuenta en estos pocos minutos que he usado la cámara es que está como muy rápido el periodo en el que tú das la orden y comienza a grabar o que presionas el botón y comienza a grabar y en la cámara anterior tenía un delay como de unos... no sé, como... como unos dos segundos o a veces hasta tres, entonces de repente si quieres grabar como algo rápido decías a huevo si alcanzo, presionas el botón y ya había pasado la acción cuando, cuando realmente la cámara comenzó a grabar entonces esta sí, sí me sorprende que es como más rápido yo creo que no se tarda ni un segundo en comenzar a grabar y pues yo creo que hasta aquí le voy a dejar esta vez solo quería hacer un video para pues, el unboxing de la cámara y las primeras impresiones yo creo que ya voy a empezar a grabar con esta cámara siempre o al menos va a ser como la cámara principal para poder tener mejor calidad y sobre todo el 4K que es más cómoda porque está más pequeña y todo el pedo pues no sé, igual en algún otro momento haré un video como la comparativa de imagen, de estabilización, no sé, entre las cámaras igual estaría chido. Y pues nada, ya saben que si, si te gustó este video dale like, compártelo ahí con la banda. No olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón que está por aquí abajo. Pero pues así, nos vemos en otro video y recuerden que los campeones no usan drogas.